¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cars Como veis ya tenemos aquí la nueva actualización chicos Vamos a ver qué trae la nueva actualización Vamos a verla paso a paso, dejar vuestro like Lo primero de todo, a ver que yo lo vea Vamos paso por paso, vamos a verlo todo Vale, primeramente por aquí como veis 350 gemas El transformable, ese coche legendario que ya vimos que iba a salir tenemos el modo escaramuza, un nuevo modo de juego donde Crash of Cars ha metido que solo podamos tener power up de ataque, nada de defensa Y bueno, vamos, ya probaremos ese modo, ya intentaremos hacernos nuestro récord personal Misiones nada, todo bien, por aquí como veis tenemos el modo escamaruza sin armas defensivas Modalidad del juego muy divertida en la que hemos eliminado los poderes defensivos esto quiere decir que en este modo no están disponibles las recargas, ni de salud, ni de minas, ni el aceite, ni escudos También recibirás coronas extra por cada coche que destruyas, ¿Qué puntuación podrás lograr Bueno chicos, ya jugaremos a este modo Como veis tenemos por aquí el mapa Atlantis Estadio, bosque encantado Vamos a ver si han vuelto a meter mapa de invierno y estos mapas que han desaparecido totalmente: crear partida, hipercuadrícula. Pues me atrevería a decir que incluso han, han quitado otro mapa para poder meter este mapa: Atlantis, Estadio, Mina. Volcán, parque acuático, instalaciones, sala de estar, estrecho, luna, selva, esfiladero. Veo... Pues ahora mismo no, no caigo, pero vamos, que me imagino que habrán, habrán quitado otro mapa, ¿eh, chicos? La mansión tampoco la veo. Bueno, tenemos un nuevo mapa. Vamos a ver qué nuevos coches se han metido. Como puede ser aquí en las legendarias, este coche transformable, chicos, no tengo las gemas para comprarlo, no sé si lo compraré o no. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? 350 gemas. Si llega el vídeo a 350 likes, lo compro por vosotros. Ya sabéis que sale por aquí siempre el coche oculto y no se ve que salga, a no ser que esté oculto de verdad, que ni te lo quieran mostrar aquí. Coches nuevos... Como puede ser el coche Gravedad o Explorador Vale, raras han metido el coche Soberbio Vale, vale, vale, vale vale. Y en épicas, épicas nada Y es más, todavía no podemos sacar en máquinas el coche Chispas Sigue valiendo 300 gemas Vale chicos, ¿habrán metido nueva pintura especial? Pues parece que no Tenemos esta que la sacarán próximamente Y en los coches Fusionados Bueno nos haría falta tener Este de por aquí Ya un poco antiguo Y este nuevo Que han sacado que nos falta Cuatro toboganes Mierda Vale no tengo toboganes Espero que me salga En una próxima apertura Ya chicos como veis ahí Monedas Lo que son pocas pocas no tengo. Y bueno, se viene un vídeo muy chulo. De eso ya hablaremos después. Esas monedas que estoy ahí ahorrando a muerte. En la tienda no hay paquetes para comprar nada nuevo. Que no sean gemas. Yo creo que ya estaría. Vamos a jugar un poco en la Atlántida. Y por qué no con el submarino. Ahí está chicos. Vamos a jugar. Mira, nuevo poder. Ese es el nuevo poder que ha metido en el juego. A mí no me deja... Acercarme mucho, la verdad. Vamos a ver si pillamos alguno con ese poder. Madre mía, me ha salido de primeras, ¿eh? uf uf uf Casi te reviento, macho. Hay uno por ahí con cincuenta y pico coronas. Vamos a por él. A por él, a por él. Vale, por aquí abajo se puede pasar. Otro con el submarino. Mira, puedes ir en contra de la corriente. O a favor. Mirad, si vas así, vas mucho más rápido. Hay por ahí un máquina con. Con bastantes coronas. Es más, lo han matado, ¿eh? Mira este con el Sparky. Qué guay, ¿eh? Y el mapa de momento es lo que veis, chicos. Es circular como un campo de batalla. De aquí no puede salir. Mirad, el nuevo poder. Vamos a intentar darle a alguno. Hombre, no. Pero, pero, pero, pero sub chaval. Va, 16, 16, 16. Coge esto. No, no, no, no. Me he reventado yo solito, yo solito. Por aquí ha muerto alguien. Ahí está, más 20. No, no, no. Me reventó, chicos. Me reventó el wey. Ande pinche pendejo. Bueno, y este sería el no mapa, chicos. Espero que os guste bastante. Haré otro vídeo jugando al modo escaramuza. Aparece por aquí con un puño y una corona. Muy chulo esa animación. Como veis, hay ranking aparte de los mejores de la hora. Y nada chicos, dejar un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cards.